Google Workspace es un conjunto de aplicaciones empresariales y herramientas de colaboración que puedes utilizar para administrar tu empresa y llevar a cabo la mayoría de las tareas cotidianas de oficina, como correos electrónicos, reuniones, hojas de cálculo, etc. La aplicación y el espacio de trabajo más populares son Gmail, pero hay otras aplicaciones en el conjunto de aplicaciones que puede que no conozcas, por lo que en este video vamos a darte una visión general de todas ellas lo más rápido posible. Gmail es uno de los estándares del sector y viene repleto de funciones como categorías de mensajes, diferentes tipos de bandejas de entrada, filtros de redacción inteligentes, etc. También se integra con otras aplicaciones como Google Chat o Meet, lo que te permite responder a tus compañeros o crear reuniones directamente desde Gmail. A continuación, tenemos Meet, que puedes utilizar para realizar videollamadas con tus compañeros y clientes. Google Chat es una herramienta de mensajería colaborativa que puedes utilizar para chatear con otras personas de tu organización. También puedes crear chats de grupo y una versión más avanzada de un chat de grupo llamadas peces que tiene algunas funciones adicionales. Puedes acceder al chat desde Gmail o abrirlo en su propia ventana. Puedes compartir archivos desde Google Drive, crear reuniones de Google Meet, enviar invitaciones de calendario y también utilizar emojis y envía imágenes. Google Calendar es la aplicación que vas a utilizar para programar eventos, puedes tener varios calendarios en esta aplicación y elegir cuáles quieres compartir con tus compañeros o incluso con toda la organización también. Puedes añadir una reunión de Google Meet donde crearás un evento. Algunas características son la posibilidad de personalizar las notificaciones, configurar tu horario de trabajo y ubicación y también bloquear el tiempo libre para que los compañeros de trabajo sepan que no estás disponible durante esas horas. Google Drive es una solución de almacenamiento en la nube donde puedes almacenar, acceder y compartir. Puedes crear carpetas y subcarpetas para mantener todo organizado así como crear unidades compartidas que son ideales para trabajar con tu equipo si te gusta mantener tus archivos en tu ordenador. Puedes instalar la aplicación y todos los archivos se sincronizarán. También puedes compartir archivos con personas que no forman parte de tu organización mediante la generación de un enlace. Público en la unidad encontrarás todos tus archivos de hojas de cálculo y diapositivas que creas, así como los que se comparten contigo. Google Docs. Es el procesador de textos que puede utilizar para crear y editar documentos de texto. Puede crear el documento y la unidad o abrir la aplicación Google Docs. Y crearlo allí varias personas pueden trabajar en el mismo documento en tiempo real. Por lo que puede ver lo que otros están escribiendo o editando. Hay una gran cantidad de características incluidas. Y puede hacer más o menos lo mismo que Microsoft Word. Google Hojas es una aplicación de hoja de cálculo que... Sustituye a Excel tiene la misma funcionalidad que Google Docs. Con respecto a la colaboración también puede agregar una extensión que mejorará la funcionalidad de las hojas. Google Slides es una herramienta de presentación similar a PowerPoint. similar a las otras dos aplicaciones puedes colaborar. Con tu equipo en tiempo real se integra muy bien con Google Meet. Así que puedes compartir tu presentación durante tus reuniones directamente desde el navegador. Con Google Forms puedes crear formularios o encuestas y compartirlas con tu organización o externamente una vez. Que obtengas las respuestas puedes revisarlas con gráficos intuitivos que se crean para ti automáticamente y todas las respuestas se colocarán en una hoja de Google al crear tu formulario. Tienes muchos tipos diferentes de preguntas para elegir, añade títulos, añade imágenes y vídeos e incluso utiliza la lógica para mostrar preguntas basadas en respuestas anteriores. Google Sites te ayuda a crear fácilmente un sitio web que puedes utilizar para organizar información, documentos e imágenes y compartirlo con tu equipo como un sitio web externo o Internet. El constructor te permitirá arrastrar y soltar elementos como diseños Google Drive, archivos, botones y mucho más funciona con la mayoría de las aplicaciones de Google, por lo que puedes insertar calendarios gráficos y formularios entre otros también puedes tener tantas páginas y subpáginas como quieras y el Aisebel para que coincida con la marca de tu empresa si estás disfrutando del video hasta ahora por favor haz clic en el botón me gusta ayuda mucho al canal y te lo agradecemos de verdad Google Kit es una aplicación para tomar notas en la que puedes crear listas añadir y anotar imágenes o escribir cualquier cosa incluso puedes dibujar notas además si añades recordatorios a tus notas se mostrarán en Google Calendar para organizar tus notas Puedes utilizar etiquetas y cambiar el color de fondo. Google Apps Script es una plataforma de bajo código que puedes utilizar para crear scripts. Si quieres realizar una acción que no está disponible en Gmail, por ejemplo, puedes crear una secuencia de comandos que lo haga y ejecutarla desde la aplicación o desde un menú personalizado. Google Apps Script funciona con la mayoría de las aplicaciones de Google Workspaces. Google Cloud Search es una aplicación que puedes utilizar para buscar en todo el contenido de tu empresa. Puedes utilizar Google Jamboard para esbozar ideas en una pizarra. Puedes dibujar, añadir texto o imágenes, crear notas adhesivas e insertar formas, al igual que con Google Docs. Puedes colaborar con tu equipo en tiempo real mientras editas el archivo. Además, puedes comprar una pantalla Jamboard que te permitirá tomar notas físicamente y editar los documentos. Usted va a manejar toda su organización en la configuración de la cuenta. Aquí se va a añadir editar y eliminar usuarios, administrar dispositivos y aplicaciones, configurarlas, características de seguridad y mucho más. También se puede ver informes y estadísticas sobre las diferentes aplicaciones que su negocio. Utilizar Google Endpoint le ayudará a gestionar los dispositivos de su organización, así como otros dispositivos que sus empleados puedan utilizar para el trabajo puede requerir pantallas de bloqueo contraseñas seguras si y añadir o cambiar las otras políticas de la empresa si un dispositivo se pierde. Puede borrar los datos de forma remota en Point es parte de una aplicación de administración de Google. Google Vault es una aplicación que le permitirá conservar, buscar y exportar correos electrónicos Google Drive, archivos chats y otros para responder rápidamente a las consultas legales, investigaciones y solicitudes de registros puede buscar registros de cuentas que están activas o suspendidas. La última aplicación de la lista es Google Work Insights. Aquí podrá ver información sobre cómo se están utilizando las diferentes aplicaciones de Google Workspace y Insights sobre adopción de trabajo, patrones de trabajo. Esperamos que haya disfrutado del video y le agradeceríamos que hiciera clic en el botón me gusta y se suscribiera. No dude en consultarlos y ver de qué manera le podemos ayudar con la implementación de estas herramientas en su negocio para más. Información envíenos un correo a consultas Gracias por vernos.